¿Sí? Ah, hola, buenas. Buenas. Este es el de San Sí, sentado. ¿Y a qué tipo de estudiar? A ver, bueno, aquí lo que ofertamos es secundaria, ¿vale? Tanto nivel 1 como nivel 2. Bachillerato en las tres modalidades. Industria de Tecnología, Humanidades, ciencias sociales y Arte. Y después también ofertamos algunos ciclos formativos de grado superior idiomas. idioma. Chino, alemán, francés, en inglés y también preparamos para las pruebas de acceso de grado superior y para acceso a la universidad de, de, de 25 años ¿Y se puede matricular cualquiera? Sí, siempre que sea mayor de, día, de edad y que estén patronados en Andalucía Bueno, si yo me quiero matricular, por ejemplo, bachillerato, ¿tendría de bachillerato, ¿prendería cómo se para hacerlo? A ver, pues para todos los casos lo que hay que entregar es eh, fotocopiar el DNI, de empadronamiento,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 por pues, las tareas escritas y mm, eh, todo vuestro trabajo ¿y la parte cómo pues la parte oral ¿no? pues la, la trabajamos para suplir precisamente la figura de, del profesor que sí existe en la, en la tradicional y los compañeros, que también forma parte también, de la comunidad tenemos dos, eh, dos tipos de aplicaciones una semana no Nanocons que son grabaciones que vosotros mismos <coughs>, grabáis y una aplicación que se llama Illuminium que son videoconferencias en el que pueden participar bueno, un grupo bastante numeroso de, de alumnos como el profesor. También nos conectamos a través de Skype, para consultas, dudas que tengáis, y mantenemos siempre un contacto directo con los alumnos, por foros, mensajes... ¿Y cuál sería la manera de, de evaluar? Pues eh, evaluamos, eh, depende un poco de, del nivel. En el caso de los niveles que certifican, donde pues, obtienes un título al final, final del curso y si tienes actos, si es apto en, en el examen, como en el caso de el segundo nivel básico, tercero, que es el intermedio, el nivel intermedio y segundo, nivel avanzado, quinto. En esos casos hay un examen de certificación al final y lo que puntúa, lo, lo que cuenta es el examen final, si tienes apto o no. En el caso del primero, de si nivel básico y cuarto, que si es el primer año de si nivel avanzado.